Cordial saludo. El proceso de inspección es una actividad que evalúa la conformidad de una instalación frente a los requisitos establecidos en el RETI. La prestación del servicio de inspección y la emisión de un dictamen de dicha inspección debe ser realizada por un organismo debidamente acreditado ante el ONAC, cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO ISE 17020. En el módulo 4, conceptos de inspección, trabajaremos en la comprensión de los procesos y mecanismos de inspección y certificación, tanto de productos como de instalaciones, cubriendo aspectos fundamentales dentro de los cuales se encuentran los requisitos aplicables a los organismos de inspección, la certificación de productos y las formas de certificación, los requisitos de certificación de instalaciones eléctricas, el concepto de certificación plena y las instalaciones donde ésta aplica, el dictamen de inspección, los formatos utilizados y los requerimientos aplicables a la revisión de las instalaciones. El módulo 4 tendrá dos sesiones. La primera cubrirá el artículo 32, Mecanismos de Evaluación de Conformidad, y el artículo 33, Certificación de Conformidad de Productos. La segunda sesión se enfocará en el artículo 34, Demostración de Conformidad de Instalaciones Eléctricas, y el artículo 35, Revisión de las Instalaciones. Espero que al desarrollar las actividades afiancen los conocimientos relacionados con el proceso de certificación y de esta forma cumplan con los objetivos del módulo 4. Finalmente, los invito a aprovechar las sesiones sincrónicas y foros para resolver sus inquietudes y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de las actividades. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos